un día como hoy, un día hermoso que nos ha tocado y realmente poder inaugurar en un día como hoy, combinado a la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes con cuadras de cordón cuneta y Enriqueado. lo mismo estamos haciendo en este lugar, 24 más a las 45 que inauguramos recién, hacen un total de más de 60 cuadras y eso realmente es importante. Corrientes es una ciudad que tiene cerca de 11.000 cuadras. Nosotros necesitamos recuperar para que los vecinos puedan transitar por las cuadras, por las calles y que puedan caminar los días de lluvia. Y eso requiere un esfuerzo compartido. Un esfuerzo que no lo puede realizar solamente la Municipalidad de Corrientes. Que tenemos que trabajar de manera coordinada, con la provincia de Corrientes con el Ministerio de Obras Públicas con la Dirección Provincial de Vialidad con una empresa constructora que comience a hacer esto que es llevar dignidad a cada uno de los vecinos y es la obra que más tiempo demora es una obra que le da no solamente perfil, sino que te da la nivelación de la ciudad ahora necesitamos invertir el desagüe, como hablaba Claudio Polich recién, para que no nos inundemos. Es una obra que cuesta 60 millones de pesos. Y la vamos a estar haciendo para que los vecinos del barrio universitario puedan no inundarse nunca más. Esto es lo que nos permite a nosotros es ahorrar un montón de tiempo. Hemos recuperado no solamente la planta de cemento, la cementera de la municipalidad conjuntamente, sino que hemos adquirido equipamiento para poder asfaltar. Pero lo que más tiempo lleva en el asfaltado no es tirar el asfalto, sino es que darle nivel a la calle, resolver las cuestiones de cloaca, resolver la cañería de agua que va por debajo, y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Y seguramente vamos a estar por el barrio universitario en poco tiempo más también, con asfalto para el barrio universitario que es fundamental para que los vecinos sigan viviendo mejor hoy nos decía una señora en el anterior acto que quería que avancemos también con su barrio que avancemos también por sus cuadras y acá vamos a estar en esta zona de la ciudad de Corrientes vamos a estar con una ampliación de otras 24 cuadras más de cordón cuneta así que vamos a estar remitiendo los fondos a obras públicas para que siga invirtiendo con los vecinos del barrio universitario le, le digo al resto de la ciudadanía de Corrientes que confíen en nosotros que confíen en Eduardo Tazano y en el gobierno de la provincia de Corrientes hicimos muchísimo por los vecinos por la ciudad y tenemos que seguir haciendo muchísimas obras más para que Corrientes siga creciendo únicamente con el trabajo en conjunto, sin peleas, sin atropellos, trabajando juntos silenciosamente, nosotros estamos transformando la ciudad de Corrientes, pero siempre juntos. Así que a seguir trabajando para construir el futuro de los correntinos. Muchas gracias.